Como decir que me parte en mí, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo es perfecto Y algo más que eso, me se el césped y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos, y luego poco a poco No sé a quién te encuentres cerca, me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto me calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí, y volverá a pedir y cada día un instante volverá a pensar. Convertido en río Siempre me quedará La piso de verdad Porque la alegría La lluvia que queda Sobre tu este cuerpo y humará Porque crees de mí Y volverás feliz Y cada día gustar Te volverás pensando I'm <laughs>